la estrategia de negación al régimen de Nicolás Maduro se agotó. La solicitud del gobierno colombiano a los Estados Unidos de declarar a Venezuela un país promotor del terrorismo lo único que hace es dificultar y complejizar el abordaje de una relación bilateral y regional en medio de un contexto de salud pública que demanda medidas especiales, sobre todo para la administración de la zona de frontera, una frontera en la que viven aproximadamente 12 millones de personas entre los siete departamentos colombianos y los cuatro estados venezolanos. Venezuela ha perdido el monopolio de la fuerza y el control del territorio. Esto permite que actualmente de la criminalidad se coordinen con los poderes locales, con los responsables militares y eventualmente con los poderes nacionales. Hoy, en la frontera entre Colombia y Venezuela, conviven los principales y más rentables negocios de la criminalidad. El narcotráfico, el contrabando, el tráfico de armas, la minería ilegal y tristemente el tráfico y trata de personas que continúa creciendo. Colombia ya tiene que entrar en la lógica de que va a tener que convivir con una dictadura. En lo posible, tratar de apoyar la reconstrucción de la democracia en Venezuela por vida negociada. Pero ya no es viable una salida de fuerza, realmente nunca lo fue. El régimen de Nicolás Maduro y la oposición son incapaces de vacunar a la población venezolana. Y mientras no se vacune la población de Venezuela, será una latencia para toda la región el tema de la pandemia. Colombia debe coordinar a la región en esa dirección. Se requiere una estrategia que nos permita tener un delegado, un alto responsable del Estado colombiano para abordar el tema de Venezuela, que empiece a estudiar las dinámicas de la reinstitucionalización diplomática. Perdimos toda la capacidad, la embajada y los 15 consulados que nos permitían tener información más allá de la información de seguridad. También se requiere el establecimiento de de un, un espacio para que los gobiernos locales puedan manejar el, los temas del día a día en la zona de frontera. Los avances que se tenían entre las autoridades de Norte de Santander y las autoridades del Táchira eran bastante importantes como para dejarlos perder. Hemos dejado a 3,4 millones de compatriotas desamparados en territorio venezolano y obviamente ante un régimen que es violador sistemático de derechos humanos, deberíamos garantizar nuestra presencia para proteger a nuestros nacionales. Igualmente, la migración venezolana que asciende a los 2 millones 257 mil ciudadanos en territorio colombiano, según los datos del DANE, se podría buscar que un tercer estado apoye a los dos países en el manejo de esa relación consular. También quizá es el momento de recuperar la reapertura real de la frontera y eso implicaría generar algún tipo de diálogo con el régimen venezolano para que podamos minimizar el efecto de las trochas. Finalmente creo que es momento de empezar a pensar en la reconstrucción de las relaciones consulares en el mediano y largo plazo, así como en las relaciones diplomáticas. Colombia debe jugar un papel en la negociación en Venezuela, eh, la declaración o la solicitud por parte del gobierno colombiano de, de reconocer a Venezuela por parte de los Estados Unidos como un país promotor del terrorismo nos aleja de una eventual participación en ese espacio, europeos y norteamericanos saben que de Venezuela no habrá una salida fácil, quizá ha llegado la hora en que replanteemos la estrategia y busquemos dos nuevas prioridades el manejo regional de la migración y la vacunación de los venezolanos, no solamente de los migrantes, sino también de la población que permanece en territorio.